Y de, y, de democracia, y de democracia y de respeto institucional venimos a hablar, señorías. Yo creo que hay una obligación que tiene quien sale a esta tribuna para con las instituciones y que tiene que ver con el respeto institucional del que ustedes llevan hablando en todo este proceso de renovación del Tribunal Constitucional. Y es decir la verdad. Decir la verdad no es estar imbuido de la razón absoluta. Decir la verdad es una cosa mucho más modesta, mucho más humilde y mucho más sencilla. Decir la verdad, señorías, es no contar mentiras. Y para respetar las instituciones conviene no mentir en sede institucional. Miren, hoy hablamos de la renovación de cuatro magistrados de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. El procedimiento para la elección de estos, cuatro, de estos cuatro magistrados tiene que ver con la propuesta de las comunidades autónomas a esta Cámara, que los elige por mayoría de tres quintos. Nos parece bien, es una norma que está bien hecha. Está bien que las asambleas autonómicas propongan a un tercio de los magistrados del Tribunal Constitucional y que sea esta Cámara quien, por mayoría de tres quintos, ratifique esa propuesta y seleccione cuáles son finalmente los cuatro magistrados. ¿Cuál es el problema, entonces? ¿El problema es la norma? ¿Es cómo está hecho este procedimiento de elección del Tribunal Constitucional? No, señorías. El problema es cómo se abusa de la norma. Una cosa es la norma, otra cosa es el uso de la norma y otra cosa es el abuso de esta norma que han hecho Partido Popular y Partido Socialista para pastelear cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que no se han elegido por criterios de independencia ni de mérito y capacidad, por muchos méritos y capacidades que tengan algunos de los candidatos que hoy concurren a esta votación. Pero el problema es que el criterio para la elección no ha sido ni el mérito, ni la capacidad, ni la, in ni la independencia de los candidatos a, la a tan alta magistratura como es el Tribunal Constitucional. El criterio ha sido un reparto de dos para ti y dos para mí y así convertimos el Tribunal Constitucional en la tercera Cámara de nuestra democracia, lo politizamos, lo convertimos en una Cámara partidista y le quitamos toda legitimidad social. Quien está hoy defendiendo las instituciones, quien está hoy defendiendo la democracia, quien está hoy defendiendo el prestigio de esta Cámara y del Tribunal Constitucional no son ni ustedes ni ustedes. Somos quienes defendemos la independencia de sus magistrados. No se respeta en este procedimiento la relación de los magistrados del Tribunal Constitucional con las comunidades autónomas? porque hay ejecutivas estatales de partidos que han remitido cartas a sus, a sus grupos parlamentarios en los parlamentos autonómicos y les han dicho esta es la propuesta? Por tanto, no se ha respetado el procedimiento en los parlamentos autonómicos. Además, con esta elección que traen ustedes hoy a la Cámara de cuatro magistrados para el Tribunal Constitucional, vamos a tener, y creo que tiene sentido decirlo en el Día de la Mujer, vamos a tener un Tribunal Constitucional con dos magistradas y diez magistrados, que no cumple con los criterios de paridad y que ni siquiera cumple con las recomendaciones en materia de igualdad que la propia Constitución española le hace a los organismos públicos. Señorías, que el Tribunal Constitucional se convierta en la Tercera Cámara, en la tercera cámara de nuestro sistema político significa un deterioro para la democracia. El deterioro para la democracia no es que algunos senadores y senadoras vengamos aquí a cantarle a los dos grupos de la Gran Coalición las verdades del barquero. El deterioro de la democracia es que ustedes se pongan de acuerdo en cuestiones como, por ejemplo, designar magistrados al Tribunal Constitucional sencillamente, sencillamente con un criterio de afinidad política. Y, señores del Partido Socialista, hay algo que les quiero decir a ustedes en particular. No se compren no se compren las argumentaciones de la derecha de toda la vida. No se compren la argumentación de que lo que está escrito en el papel de que lo que está escrito en el papel justifica cualquier decisión. Hay una cosa que cualquier jurista sabe y es que hay una diferencia sideral entre la constitución entre perdón, entre la constitución material y la constitución formal hoy en nuestro país. Lo que dice la constitución, lo que dice la norma, lo que dice la norma para esta elección de magistrados del Tribunal Constitucional se convierte en papel mojado cuando ustedes hacen un uso abusivo y además cuando lo pactan con el partido Soci con el Partido Popular no solo se convierte convierte la norma en papel mojado, sino que ustedes quedan retratados como una muleta del Gobierno de Mariano Rajoy y, lo que es peor, como una muleta del proyecto de país que tiene el Partido Popular, que, en mi, opinión, en mi opinión, ni es respetuoso con las instituciones, ni es respetuoso con la democracia, ni es respetuoso con los derechos sociales y democráticos de los españoles y las españolas. Por eso nosotros hoy no vamos a votar, porque no queremos Quería guardar silencio, Guarden silencio, vaya terminando, senador Espinal. No vamos a votar sencillamente porque no queremos participar, no queremos participar de una votación en la que se sustancia una farsa, en la que se utiliza la jerga procedimentalista para después designar afines en el Tribunal Constitucional. Gracias, presidente.